Bueno, yo pienso que los que trabajamos en los medios de comunicación no podemos vernos como integrantes de un solo medio. Si las redes son un medio, pues tú tienes que adecuarte también. Yo, por ejemplo, no me veo como una figura solamente de la televisión, yo me veo como una figura de los medios. Puedo estar en radio, puedo estar en teatro, puedo hacer cine, puedo hacer televisión, puedo estar en redes. O sea, ¿Tú, cre ¿Tú crees que la televisión está en crisis? La televisión está no en crisis, yo diría que es en una evolución de la época que estamos viviendo en su momento fue el telecable eh, ahora son las redes sociales pero no creo que desaparezca si sí tenemos que readecuarnos ahora, eso sí sí sabemos que hay personas en las redes sociales que tienen personajes sumamente fuertes por ejemplo, te voy a poner el ejemplo la kisti tú sabes quién es la kisti? no, no la conozco la kisti es un, un, un transgénero que tiene muchos seguidores y yo conozco a chacata a la chacata también pero a kisti no pero la voy a buscar porque tengo que saber quién es o sea, ¿Qué te opinas de ese tipo de personajes que se hacen virales en las redes Y han comenzado a tener una importancia en las redes Ya que la televisión no lo pueden hacer Son personajes y la gente lo sigue, la sigue, se divierte Igual que en la televisión, yo no lo veo ni bueno ni malo O sea, es producto del medio y cada quien eh, realiza su contenido según lo que quiere Para mí eso es humor Vienen por ahí, vienen por ahí